¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo irregular leer que es de uso muy frecuente tanto en inglés como en español y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Empezamos con la introducción. Leer, to read, ese es un verbo bastante irregular en español. El infinitivo en inglés sería to read en español leer, el participio pasado, read, en español, leído. Es muy importante recordar el acento o la tilde sobre la letra I, leído. Y el gerundio, en inglés sería reading, en español va a ser leyendo. Empezamos con los tiempos del modo indicativo. Presente simple, yo leo. Tú lees, él, ella, usted lee, nosotros, nosotras leemos, vosotros, vosotras leéis, ellos, ellas, ustedes leen. Vamos al tiempo pasado simple, yo leí, tú leíste, él, ella, usted leyó, nosotros, nosotras leímos, vosotros, vosotras, leísteis, ellos, ellas, ustedes, leyeron, veamos ahora el imperfecto, yo, leía, tú, leías, él, ella, usted, leía, nosotros, nosotras, leíamos, vosotros, vosotras, leíais, ellos, ellas, ustedes, leían. Continuamos con el condicional. Yo leería. Tú leerías. Él, ella, usted, leería. Nosotros, nosotras, leeríamos. Vosotros, vosotras, leeríais. Ellos, ellas, ustedes, leerían. A continuación tenemos el futuro simple, yo leeré, tú leerás, él, ella, usted leerá, nosotros, nosotras leeremos, vosotros, vosotras leeréis, ellos, ellas, ustedes leerán. Es muy importante prestar especial atención al acento gráfico o a las tildes en los diferentes tiempos verbales. Vienen ahora los tiempos progresivos o continuos, es decir, con el uso del de gerundio. Iniciamos con el presente progresivo. Yo estoy leyendo, tú estás leyendo, él, ella, usted está leyendo. Nosotros, nosotras estamos leyendo, vosotros, vosotras estáis leyendo, ellos, ellas, ustedes están leyendo. Continuamos con el pasado progresivo, yo estuve leyendo, tú estuviste leyendo, él, ella, usted estuvo leyendo, nosotros, nosotras, estuvimos leyendo vosotros vosotras estuvisteis leyendo ellos ellas ustedes estuvieron leyendo seguimos con el imperfecto progresivo yo estaba leyendo tú estabas leyendo él ella usted estaba leyendo nosotros nosotras estábamos leyendo vosotros, vosotras estabais leyendo, ellos, ellas, ustedes estaban leyendo. Continuamos con el condicional progresivo. Yo estaría leyendo, tú estarías leyendo, él, ella, usted estaría leyendo, nosotros, nosotras estaríamos leyendo, vosotros, vosotras... Estaríais leyendo Ellos, ellas, ustedes Estarían leyendo Seguimos con el futuro Progresivo Yo estaré leyendo Tú estarás leyendo Él, ella, usted Estará leyendo Nosotros, nosotras Estaremos leyendo Vosotros, vosotras Estaréis leyendo ellos, ellas, ustedes, estarán leyendo. Veamos ahora el futuro con IR A. Para las oraciones afirmativas vamos a decir, Yo voy a leer, tú vas a leer, Él, ella, usted va a leer, Nosotros, nosotras vamos a leer. Vosotros, vosotras vais a leer, ellos, ellas, ustedes van a leer. Para las oraciones negativas vamos a decir, yo no voy a leer, tú no vas a leer, él, ella, usted no va a leer, nosotros, nosotras no vamos a leer, vosotros, vosotras no vais a leer, ellos, ellas, ustedes no van a leer. Otro tiempo que es de mucha utilidad es el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Tenemos, para las oraciones afirmativas, yo iba a leer, tú ibas a leer, él, ella, usted, iba a leer. Nosotros, nosotras, íbamos a leer. Vosotros, vosotras, ibais a leer. Ellos, ellas, ustedes, iban a leer. Para las oraciones negativas vamos a decir yo no iba a leer. Tú, no ibas a leer. Él, ella, usted, no iba a leer. Nosotros, nosotras, no íbamos a leer. Vosotros, vosotras, no ibais a leer. Ellos, ellas, ustedes, no iban a leer. Ahora tenemos los tiempos compuestos del modo indicativo. Comenzamos con el presente perfecto. Yo he leído. Tú has leído él, ella, usted ha leído nosotros, nosotras hemos leído vosotros, vosotras habéis leído ellos, ellas, ustedes han leído continuamos con el pasado perfecto que en español poco se usa es un tiempo bastante formal y se usa especialmente a nivel escrito vamos a decir yo, hube leído tú, tú hubiste leído, él, ella, usted, hubo leído, nosotros, nosotras, hubimos leído, vosotros, vosotras, hubisteis leído, ellos, ellas, ustedes, hubieron leído. Seguimos con el pluscuamperfecto. Yo había leído, tú habías leído, él, ella, usted había leído. Nosotros, nosotras habíamos leído, vosotros, vosotras habíais leído, ellos, ellas, ustedes habían leído. Ahora tenemos el condicional perfecto y vamos a decir yo habría leído, tú habrías leído, él, ella, usted habría leído, nosotros, nosotras habríamos leído vosotros vosotras habríais leído ellos ellas ustedes habrían leído y continuamos con el futuro perfecto vamos a decir yo habré leído tú habrás leído él ella usted habrá leído nosotros nosotras habremos leído vosotros vosotras habréis leído, ellos, ellas, ustedes habrán leído a continuación tenemos los imperativos empezamos con su forma afirmativa y vamos a decir para tú, lee, lee para usted, lea, lea para nosotros, leamos Leamos. Para vosotros o vosotras leed, leed. Y para ustedes lean, lean. Veamos las oraciones afirmativas e eh, imperativas en su forma negativa. Vamos a decir, para tú no leas, no leas. Para usted no lea, no lea. Para nosotros no leamos, no leamos. Para vosotros y vosotras no leáis.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 diferentes tiempos verbales más comunes. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta la vista amigos, nos vemos.